hola a todos cómo están bienvenidos a Magical Spanish, the easiest and funniest way to learn Spanish hoy tenemos una clase correspondiente al nivel de español avanzado ya que nos estamos eh, dedicando al estudio del subjuntivo y esta es nuestra clase número 9 relacionada con ese tema, una vez más les recuerdo que este, este nivel de español es un nivel bastante avanzado eh, A veces hablamos de estructuras un poco complejas Y para esto es necesario que tengamos un muy buen conocimiento de eh, español O un muy buen nivel de español Especialmente relacionado con lo que es el modo indicativo Una vez más le recuerdo que si tenemos alguna dificultad con el modo indicativo Bueno, vamos a tener muchos problemas con el modo subjuntivo Así que comenzamos. En, en ese momento podríamos estar haciéndonos la pregunta relacionada con las cláusulas adjetivales. ¿Qué es eso? ¿Qué es una cláusula adjetival? Bueno, algo muy sencillo. Una cláusula adjetival es una parte de la oración que actúa como un adjetivo. Adjetival se refiere a un adjetivo. Por ejemplo, si yo digo en la oración, dame una cerveza fría. Yo tengo eh, aquí un verbo, es, una, es un imperativo, dame una cerveza fría. Fría va a ser el adjetivo que está eh, calificando a cerveza. También, si vamos a usar una cláusula adjetival, yo puedo decir, deme o dame una cerveza que esté fría. Aquí tenemos una parte de la oración que es, está funcionando como una cláusula y contiene el adjetivo. Entonces, por eso decimos o nos referimos a las cláusulas adjetivales. Esta parte de las cláusulas adjetivales son muy importantes porque a veces usan el indicativo o a veces el modo subjuntivo. Recordemos una vez más que cuando hablamos de, de el subjuntivo, que estamos desde... La clase número 1, decimos que hay dos cláusulas, una primera cláusula, luego están unidas por un que y luego viene una segunda cláusula. Dentro de la primera cláusula tenemos eh, un verbo o expresiones que se refieren a deseo, que se refieren a una emoción, a una negación, a una duda, a una posibilidad o a una necesidad. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta también quiero recordarles que cuando hablamos del modo subjuntivo eh, el subjuntivo se, se expresa algo que, que no está concreto ¿sí? algo que digamos que existe en la posibilidad de que vaya a suceder a diferencia del modo indicativo que es el modo de lo real muy bien entonces, vamos a iniciar primero con los antecedentes negativos o indefinidos. Bueno, si tenemos una cláusula adjetival, la que explicamos anteriormente, que esa cláusula adjetival va a modificar primero a un pronombre indefinido. Prestemos atención a este, a un pronombre indefinido. Dos, a un sustantivo que no es específico. O tercero, a un negativo vamos a emplear el modo subjuntivo en la cláusula subordinada cuando hablo de la cláusula subordinada me refiero a la segunda cláusula que ya la hemos trabajado bastante ahora tenemos varios ejemplos en el primero yo digo buscamos un teléfono que sea económico bueno aquí buscamos el pronombre es nosotros nosotros buscamos un teléfono que sea económico en este caso un teléfono es un sustantivo no específico porque estoy hablando de cualquier teléfono Buscamos un teléfono, pero no estoy diciendo qué tipo de teléfono, cualquier teléfono. Y que sea económico. Aquí tenemos el, el adjetivo económico. Entonces, dentro de las tres posibilidades que tenemos, un pronombre indefinido, un sustantivo no específico o una negación. Bueno, tengo un sustantivo no específico. Por lo tanto, si usamos la cláusula adjetival va a ser que sea económico. Muy bien, en el segundo ejemplo nos dice, nos dice, en Cali no hay nadie que los conozca a ustedes, bueno aquí yo tengo no, es un negativo, no hay nadie que los conozca a ustedes, en Cali no hay nadie que los conozca a ustedes, muy bien, tercero, es una pregunta. ¿Tienes una computadora que imprima a color? Este va a ser un sustantivo no específico. Estoy hablando de una computadora. Cualquier computadora. ¿Tienes una computadora? No, no me interesa la marca. Ni el color. Si es grande. Si es pequeña. Si es láser. No. ¿Tienes una computadora? Es algo. Es un sustantivo no específico. Y que imprima a color. Muy bien. Continuamos. Cuatro ellos no conocen a nadie que hable ruso y húngaro, ruso es un idioma, húngaro es un idioma, por lo tanto van en minúsculas en español, si fuera en inglés estarían en mayúscula, muy bien, aquí digo no conocen a nadie, bueno, es una oración que está en negativo y que hable ruso y húngaro, muy bien, 5 Necesito un carro o un coche que tenga aire acondicionado, es un sustantivo no específico, un carro, cualquier carro que eh, tenga aire acondicionado. Número 6, ellos prefieren un celular que suene bien fuerte y que tenga internet. Cuando hablo de un celular, aquí estoy hablando de un sustantivo no específico, estoy hablando de un celular, puede ser cualquier celular. Número 7. Vosotros preferís un coche que tenga asientos forrados en cuero. Este es un coche, es un sustantivo no específico. Por lo tanto, también vamos a decir dentro de la cláusula adjetival que tenga asientos forrados en cuero. 8. Julio no tiene. Una hija que esté en la Universidad del Valle. Bueno, aquí claramente vemos que es una negación. Julio no tiene una hija que esté en la Universidad del Valle. Continuamos con número 2. Ahora vamos a hablar acerca de los antecedentes negativos o indefinidos. Cuando la cláusula adjetival modifica un sustantivo o un pronombre específico, que existe, vamos a usar el modo indicativo, aquí va a cambiar en la cláusula subordinada por ejemplo, yo tengo número número uno, tenemos un teléfono que es económico, ah aquí yo estoy hablando, de me estoy refiriendo a un teléfono especial, ya lo tengo lo tengo, no es cualquier teléfono es el teléfono que yo tengo, ese teléfono es económico tenemos un teléfono que es económico y aquí vemos el modo indicativo una vez más le recuerdo esto este tema es bastante complejo, eh, tiene mucho de abstracto, diría yo, que tenemos que imaginar y podemos determinar eh, qué es específico, qué no es específico, eh, algo que es definido, algo que es indefinido. Son conceptos bastante abstractos que los tenemos que hacer en la segunda lengua. Entonces eh, requiere, requiere... Eh, Analizar y lógicamente cuando estamos hablando, si yo hablo, yo no me pongo a pensar si, si es definido, si es indefinido, no. Pero es importante conocer las reglas y la gramática nos va a ayudar. Este tema del subjuntivo siempre lo he dicho, necesita necesitamos practicar, practicarlo, usarlo, escuchar, leer eh, y enfrentarnos ya a este nivel de español necesitamos tener eh, un contacto con eh, diálogos o contextos reales la televisión en español un buen libro, los periódicos todo el material que encontramos en internet que empecemos a analizarlo y poder podamos empezar a justificar por qué estamos usando el subjuntivo en una determinada oración. Vamos con el segundo ejemplo. En Cali hay alguien que los conoce a ustedes. Este alguien es un pronombre específico. Hay una persona en específico que los conoce a ustedes y una vez más estamos usando el modo indicativo. Número 3. Sí, nosotros tenemos una computadora que imprime a color. Ah, muy bien, aquí ya no es cualquier computadora. Nosotros tenemos una computadora que es específica y esa computadora es de nosotros, nos pertenece a nosotros, que además imprime a color. 4. Ellos conocen unos amigos que hablan ruso y húngaro. Ellos conocen unos amigos, aquí ya está muy determinado, es un pronombre específico, y esos amigos que ya, ya conocemos, o que, perdón, que ellos conocen, bueno, hablan ruso y también hablan húngaro. 5. mi padre tiene un carro o mi padre tiene un coche que tiene aire acondicionado. Ya, o sea, mi papá no tiene cualquier carro o cualquier, eh, cualquier coche. Mi papá tiene un carro y tiene un coche que es específico, que además tiene aire acondicionado. Es un pronombre específico, entonces vamos a usar el, el modo indicativo que tiene número 6 mi papá me regaló un celular que suena bien fuerte y tiene internet aquí una vez más este celular es algo específico mi papá me regaló un celular a mí ya es un, es un celular que no le pertenece a nadie más sino a mí y además sucede que ese celular suena bien y tiene internet suena indicativo y tiene modo indicativo número 7 vosotros comprasteis el carro que tiene asientos forrados en piel Vos, vosotros comprasteis el carro es un pronombre específico que tiene asientos y esos asientos también pasa que están forrados en piel 8 julio tiene una hija que está en la universidad del valle ah bueno Julio tiene una hija, Eso no es cualquier hija, estamos hablando de una persona en específico y esa es la gran diferencia, entonces este pronombre al saber que es algo específico me va a permitir usar el modo indicativo y no el modo subjuntivo, una vez más yo digo Julio tiene una hija que está en la Universidad del Valle, bueno más adelante vamos a tener algunos ejemplos donde podemos comparar eh, o mejor podemos diferenciar cuando usamos el modo indicativo e en contraste con el modo subjuntivo. Comparemos aquí vamos a, a tener la oportunidad de comparar eh, dos ejemplos el primero dice buscamos un teléfono que sea económico bueno aquí yo tengo voy a usar el subjuntivo eh, buscamos un teléfono que sea económico es una cláusula adjetival y eh, usamos el subjuntivo porque es algo indefinido Yo estoy buscando un teléfono, cualquier teléfono No me importa el color, el tamaño eh, No, cualquier teléfono La única condición es que sea económico Entonces vamos a usar el subjuntivo Ya que es algo indefinido A diferencia que si yo digo Tenemos un teléfono que es económico, entonces ya yo ya no estoy buscando cualquier teléfono, no estoy hablando de cualquier teléfono, estoy hablando de un teléfono en específico, que es el que nosotros tenemos, tenemos o nosotros tenemos un teléfono, ya el teléfono es especial, que es económico, entonces, aquí lo importante va a ser, diga, digámoslo, a mí me permite diferenciar esto, es el contexto de la frase. Cuando yo digo, tenemos un teléfono que es económico, ya sé que es una, me estoy refiriendo a un teléfono en especial. Por lo tanto, vamos a usar indicativo, porque es un teléfono en específico, que es económico. Vemos la diferencia entre que sea y que es económico. Otro ejemplo, número uno, digo, en Cali no hay nadie que los conozca a ustedes. Bueno, una cosa importante eh, a resaltar es que en español nos permite, digamos, la, la doble negación o dos palabras negativas como en Cali no hay nadie que los conozca a ustedes. Bueno, vamos a usar el subjuntivo porque estoy hablando de, en Cali no hay nadie, o sea, estoy hablando en general que los conozca a ustedes. A diferencia, si yo digo en Cali hay alguien, ah, aquí ya estoy haciendo eh, de una forma digo, estoy determinando más a, a, a esa a, a esa persona que estoy hablando, ese alguien en Cali hay alguien que los conoce a ustedes. Entonces, en la primera yo tengo que los conozca usando el subjuntivo y en la, la segunda oración alguien es algo específico por lo tanto voy a usar el modo indicativo que los conozca a que los conoce otro ejemplo yo digo tienes una computadora que imprima color que imprima este es modo subjuntivo porque estoy hablando de una computadora no me importa que la computadora que tengas tienes una computadora es algo que no está especificado a diferencia si yo voy a decir si sí, nosotros tenemos una computadora que imprime a color. Aquí ya estoy determinando, ya no estoy hablando de cualquier computadora, sino que estoy hablando de la, la que nosotros tenemos. Por lo tanto, voy a usar el indicativo ya que es, estoy hablando de algo específico. Entonces, aquí en estos ejemplos podemos ver claramente la diferencia del uso del modo indicativo y del modo subjuntivo una vez más les recuerdo yo sé que eh, pueden sonar conceptos un poco abstractos pero eso es lo bonito del lenguaje esto es lo bonito de esta lengua que nos permite jugar con esos matices y que bueno yo les sugiero práctica práctica y más práctica y cuando ya tengan un poquito más de tiempo bueno más práctica porque esto es lo que nos permite a nosotros eh, manejar el lenguaje correctamente. Ahora, no quiere decir que yo, porque sea profesor o porque mi lengua nativa sea el español, eh, no cometa errores. Claro que los cometo, pero trato de justificarlos y de poder corregir los errores de acuerdo con la gramática por eso es importante que nosotros conozcamos todas estas eh, estructuras y condiciones para la realización o para el uso del modo subjuntivo y diferenciarlo del modo indicativo muy bien ahora tenemos otros ejemplos dice ellos no conocen a nadie que hable ruso y húngaro Ah, dice ellos no conocen a nadie usamos subjuntivo porque este es indefinido a diferencia de la segunda versión ellos conocen unos amigos aquí ya estoy especificando que hablan ruso y húngaro por lo tanto aquí usamos el indicativo ya que es eh, algo o un sustantivo específico otro ejemplo yo digo necesito un carro o un coche que tenga aire acondicionado no me importa eh, la marca del carro no me importa el modelo ni el color puede ser cualquier carro es algo indefinido por lo tanto me va a permitir usar el subjuntivo que tenga a diferencia de si voy a decir mi padre tiene un carro o mi padre tiene un coche que tiene aire acondicionado aquí estamos hablando de un carro específico por lo tanto vamos a usar el modo indicativo continuamos con más ejemplos 6 dice ellos prefieren un, cel un celular que suene bien fuerte y que tenga internet un celular, ellos prefieren un celular, cualquier celular la única condición es que ese celular suene fuerte y que tenga internet es algo indefinido por lo tanto vamos a usar el eh, subjuntivo que suene y que tenga eh, internet a diferencia de si yo digo mi papá me regaló un celular que suena bien fuerte y tiene internet bueno aquí ya es, es un celular especial es el celular que mi papá me regaló a mí. ya no estoy hablando de cualquier celular es el, papá, el celular que mi papá me regaló y ese celular que suena bien fuerte y tiene internet como es un, es un celular específico vamos a usar el modo indicativo 7 vosotros preferís un coche que tenga asientos forrados en, en cuero. Un coche, puede ser cualquier coche, no es, es indefinido. Por lo tanto, vamos a usar el subjuntivo. Que tenga asientos forrados en cuero. A diferencia de 7, vosotros comprasteis el carro que tiene asientos forrados en cuero. Es un, es un carro específico. Y vamos a usar el indicativo. Una vez más, aquí vosotros preferís un coche, cualquier coche que tenga asientos forrados en cuero, es indefinido. A diferencia de vosotros, comprasteis el carro. Es diferencia el carro que tiene asientos forrados en cuero. Otra cosa que yo veo eh, en, en, en esto es que cuando nosotros empezamos en la clase de español 1 las primeras clases que uno empieza a trabajar o que empieza a estudiar cuando está aprendiendo español son los artículos definidos y los artículos indefinidos es diferente decir un coche a decir el coche o el carro entonces mire que son son cosas tan tan como tan pequeñas y podríamos decir como tan insignificantes que aquí cuando llegó un coche está hablando de algo indefinido, por eso usamos un artículo indefinido, a decir, el carro, el, el carro es un carro en especial, entonces es algo específico y usamos de un artículo definido, entonces miren que esos, esos pequeños detalles que se ven desde el principio cuando estamos aprendiendo español, lo vamos a estar utilizando hasta acá. Si tenemos dificultad con el uso de artículos definidos e indefinidos, bueno, vamos a tener también problemas con el subjuntivo. Y es por esta razón que eh, en ese nivel nosotros estamos reciclando todo lo que hemos aprendido uh, desde la clase número uno hasta ahora, porque es, estamos usando todos los temas que, que hemos visto. Bueno, y ni siquiera no, no hemos hablado de la conjugación de los verbos, porque todos estos verbos tienen una cantidad de cambios, de combinaciones de, dentro de la conjugación que, eh, bueno, exige también mucha práctica. Muy bien, 8. yo digo, Julio no tiene una hija que está en la universidad. Julio no tiene una hija que está en la universidad. Es una oración negativa. Y decimos, un, él no tiene una hija que está en la universidad. A diferencia de decir, Julio tiene una hija que está en la universidad del Valle. Aquí estamos usando, en, en, el, en el caso entero, Julio no tiene una hija. Bueno, es una oración negativa. Usamos subjuntivo, es indefinido. A decir, Julio tiene una hija que está en la universidad del Valle. Es una hija en específico y vamos a usar el indicativo. Bueno, aquí la diferencia sería simplemente que la primera es una oración negativa. Muy bien, ahora tenemos algún ejercicio y tú tendrás más o menos seis segundos para contestar cada pregunta antes de que yo te dé la respuesta. También es importante eh, que si necesitas más, más tiempo puedes pausar el video. Puedes tomarte tu tiempo y comenzar. Vamos con la primer, el primer ejercicio. Dice, completa las oraciones conjugando el verbo en paréntesis con el presente, el modo subjuntivo. Uno, yo digo, te, tengo un sobrino que poder hablar cuatro idiomas. Vamos a usar el indicativo porque es algo específico. Yo no estoy hablando de cualquier sobrino. Es de mi sobrino. Yo tengo un sobrino que es mío que puede hab que poder hablar cuatro idiomas. Ahí les di la respuesta sin quererlo. Bueno. Por ser el primer ejemplo, te, te la voy a dar. Dice, tengo un sobrino que puede hablar cuatro idiomas. Es un sobrino en particular. Tengo un sobrino que puede hablar. Vamos a usar el indicativo. Dos. Yo digo, ustedes no conocen a nadie que poder ir con ustedes a la playa. Aquí vamos a usar un subjuntivo porque estamos hablando de algo indefinido. No conocen a nadie. No es algo... Eh, sí, es algo indefinido. Vamos a decir... Ustedes no conocen a nadie que pueda ir con ustedes a la playa. Que pueda. Subjuntivo. Y... Porque es algo indefinido. Tres. Mi mejor amigo tiene un carro que... Ser muy antiguo. Vamos a ver un indicativo porque estoy hablando de un carro. Mi amigo tiene un carro que... O sea, no estoy hablando de cualquier carro. Estoy hablando específicamente de un carro. Mi, mi mejor amigo tiene un carro que es... Que es muy antiguo. Una vez más, indicativo porque estoy hablando de un carro especial. Un carro específico. Cuatro. Mi amigo quiere un carro que... Ser muy antiguo mi amigo quiere un carro puede ser cualquier carro es algo indefinido entonces vamos a usar el modo subjuntivo nos va a quedar mi amigo quiere un carro que sea muy antiguo que sea muy antiguo número 5 yo digo necesito una niñera que vivir muy cerca de mi casa una niñera no estoy hablando de una niñera en específico, necesito una niñera, cualquier niñera, puede ser alta, puede ser baja, puede ser joven, puede ser mayor, cualquier, cualquier niñera, entonces como es indefinido voy a usar un subjuntivo, necesito una niñera que viva muy cerca de mi casa que viva muy cerca de mi casa número 6, yo conozco una niñera, ah, aquí ya yo conozco una niñera, ya no conozco cualquier niñera, conozco una niñera en particular, una niñera en especial la diferencia es que es la que yo conozco, eso es lo que hace la diferencia por lo tanto vamos a usar indicativo, porque es eh, es una eh, un sustantivo digamos específico entonces decimos, yo conozco una niñera que vive muy cerca de mi casa. Muy bien. Número 7. Una pregunta y empieza con negativo. Entonces las oraciones negativas, yo veo una oración negativa y casi siempre digo, bueno, negación es una alerta. Necesito subjuntivo. Dice, no ves a nadie. Es algo que no es, un, un sustantivo que no es específico. No ves a nadie. Que poder ayudar con, con ese trabajo entonces nos va a quedar no ves a nadie que te pueda ayudar con ese trabajo de pronto estamos en la oficina y estoy muy tengo mucho trabajo o una persona tiene mucho trabajo y le digo no ves a nadie aquí en la oficina que te pueda ayudar con ese trabajo subjuntivo 8 yo veo a alguien ah, aquí yo veo a alguien es, es una persona en especial Entonces digo yo veo a alguien que me poder ayudar con ese trabajo acá en el, en el ejemplo número 8 este alguien es alguien es un, una persona específica por lo tanto voy a usar el modo indicativo entonces nos va a quedar yo veo a alguien que me puede ayudar con este trabajo 9, mi hermana tiene un perro que nunca ladrar Es un perro especial, un perro único Vamos a al indicativo porque es algo específico Mi hermana tiene un perro que nunca ladra 10, mi hermano quiere un perro, cualquier perro Indefinido, no es específico, vamos a usar subjuntivo Y vamos a tener Mi hermana quiere un perro que no ladre que no ladre negativa, entonces voy a decir subjuntivo, mi hermana quiere un perro que no 13. ladre, mi nieto busca una novia que ser muy inteligente, bueno aquí digo mi nieto busca una novia, no estoy hablando de una novia en específico, cualquier novia lo único que sea o la condición es que sea inteligente, entonces vamos a dar subjuntivo y nos va a quedar mi nieto busca una novia que sea inteligente. Mi, novio bus mi nieto busca una novia que sea inteligente. 14. Yo conozco muchas chicas que ser muy inteligentes. Aquí ya estoy determinando o estoy hablando de algunas chicas en especial. Esas chicas que yo conozco. Yo conozco muchas chicas que son muy inteligentes. Usamos indicativo número 15, mi sobrina quiere casarse con alguien que tener mucho dinero, bueno, ella se quiere casar con alguien, no está especificando puede ser cualquier persona la única condición que ella eh, pone para esto es que esta persona tener mucho dinero vamos a usar por lo tanto el subjuntivo porque es alguien que no está determinado un indefinido vamos, vamos a decir, mi sobrina quiere casarse con alguien que tenga mucho dinero 16 yo trabajo con muchos hombres solteros que tener mucho dinero ah bueno aquí es ya estoy especificando porque trabajo con varios hombres que son solteros y que tienen vamos a ser indicativo porque estoy hablando de los hombres que con los que yo trabajo que son solteros tienen mucho dinero Muy bien, ahora vamos a hablar de las cláusulas adverbiales. Estas cláusulas adverbiales también son muy importantes. Ahora tenemos algunas cláusulas adverbiales, ya las voy a mostrar, que siempre causan o exigen el uso del modo subjuntivo en cualquier cláusula subordinada que introduzcan. Es decir, la segunda cláusula. Estos van a ser sin que, para que, a fin de que, con tal de que. A menos que antes de que en caso de que sí hay mucho de mucho que eh, no yo no les, les recomiendo que, que las memoricemos porque esta parte les soy honesto no las manejo yo de memoria pero sí digamos nos van a servir como una herramienta para decir ah esta es una de las cláusulas uh, adverbiales que me van a exigir el uso del subjuntivo en una cláusula subordinada entonces una vez más sin que para que a fin de que con tal de que a menos que antes de que y en caso de que veamos algunos ejemplos Ejercicio nos dice, nos dice, completa las oraciones conjugando el verbo en paréntesis en el presente del modo subjuntivo. Número uno, quiero ayudarle a mis hijos con sus tareas para que, aquí les le, le puse una uh, sombra amarilla para que vean que esta es la cláusula adverbial que me permite usar el subjuntivo. Por lo tanto, el verbo es, es terminar temprano. Quiero ayudarle a mis hijos con sus tareas para que terminen temprano. Número 2. Haremos el almuerzo antes de que nuestros hijos lleguen de la escuela. Por lo tanto, vamos a decir, haremos el almuerzo antes de que nuestros hijos lleguen de la escuela. Número 3. Entraremos por la puerta de atrás sin que mi mamá nos vea. Esto nos va a quedar. Entraremos por la puerta de atrás sin que mi mamá nos vea. 4. Yo les enseñaré español a menos que ellos ya saber hablarlo nos va a quedar yo les enseñaré español a menos que ellos ya sepan hablarlo a menos que ellos ya sepan hablarlo número 5 yo te pago tu dinero antes de que me lo cobrar vamos a decir yo te pago tu dinero antes de que me lo cobres yo te pago tu dinero antes de que me lo cobres. Muy bien. Como cuarto punto de la clase del día de hoy eh, es una clase, eh, yo diría compleja. Recuerden que este es el segundo, el digamos el segundo capítulo del tema del subjuntivo. Son tres y eh, es una, es un tema un poco, yo diría árido y que tenemos que tener presente muchos detalles bueno en el cuarto punto tenemos expresiones que se utilizan con el modo indicativo ojo modo indicativo o con el modo subjuntivo bueno con las siguientes expresiones vamos a emplear el modo subjuntivo en la cláusula subordinada solamente cuando hay incertidumbre o dudas en cuanto a la acción o situación expresada cuando no es realidad o no expresa una acción realizada. Y al principio de la clase hablaba de esto. El subjuntivo tiene que ver con lo que es la incertidumbre. La duda. Entonces, cada vez que tenemos... Una vez más decimos, vamos a emplear el modo subjuntivo en la cláusula subordinada. Solamente cuando hay incertidumbre o duda. Que, que es lo que siempre hemos estado recalcando. Muy bien. En cuanto a la acción o situación expresada cuando no es realidad o no expresa una acción realizada, tenemos 1. Hasta qué, hasta qué, 2. Cuando, se usa bastante, este es de los que más se usa, 3. Mientras que mientras que, 4. Aunque, aunque, 5. Como ¿Cómo? 6. Donde ¿Dónde? 7. Después de qué después de que, 8, luego que, luego que, 9, tan pronto como, tan pronto como, 10, en cuanto, en cuanto, entonces una vez más, con las siguientes expresiones, con estas 10 expresiones, vamos a emplear el modo subjuntivo, en la cláusula subordinada solamente, quiero decir, en la segunda cláusula, la que da después del que, Cuando hay incertidumbre o duda en cuanto a la acción o situación expresada. Cuando no en realidad, o no expresa una acción realizada. Ese concepto hay que tenerlo muy, muy claro para los ejercicios. Veamos algunos ejemplos. Vamos a decir... Ejercicio, completa las oraciones conjugando el verbo en paréntesis en el presente, el modo subjuntivo. 1. ellos van a hablar con su hija cuando ella llegar a casa. Vamos a usar el modo subjuntivo, ya que esta es una acción no realizada. No, eh, es, una, es una acción que, digamos, está dentro de eh, algo que todavía no ha sucedido. Por eso hablamos de una acción no realizada. Decimos, ellos van a hablar con su hija cuando llegue a casa. Cuando puedo decir cuando ella llegue a casa o cuando llegue a casa. Muy bien. Dos, digo, ellos hablaron. Ah, aquí hay un pretérito del modo indicativo. Ellos hablaron con su hija cuando ella, el verbo llegar. A casa aquí hablamos de un pasado de un pretérito y de una acción ya realizada esa acción ya pasó ya se realizó ya se concretizó entonces vamos a decir ellos hablaron con su hija cuando ella llegó muy diferente acá el modo subjuntivo cuando ella llegue a cuando ella llegó entonces vemos la diferencia entre lo que es una acción ya realizada una acción ya concreta a una acción que no se ha realizado eh, todavía Veamos otro ejemplo. Angélica y Carlos nos van a ayudar cuando ellos llegar del trabajo. Una vez más, vamos a usar un modo subjuntivo porque la acción no se ha realizado. Cuando ellos vengan a casa, cuando estén en casa nos van a ayudar. Usando el verbo llegar nos va a quedar. Angélica y Carlos nos van a ayudar cuando ellos lleguen, cuando ellos lleguen del trabajo. Una vez más, subjuntivo, porque es una acción no realizada. Tres, oh, uno, dos. Segundo ejemplo, lo vamos a contrastar. Yo digo, Angélica y Carlos nos ayudaron cuando ellos llegaron a casa. Bueno, aquí tenemos un pasado, un pretérito, y la acción ya... Eh, realizada o ya pasó entonces vamos a decir Angélica y Carlos nos ayudaron cuando ellos llegaron a casa entonces son dos situaciones digamos similares pero con significados totalmente diferentes por el concepto de acción no realizada y acción ya realizada continuamos con otro ejemplo, vamos aquí el uno estamos haciendo 1, dos los vamos comparando. Daniel va a pagar la cuenta, ¿para que, Es una de las frases adverbiales que estuvimos estudiando. Para que sus padres no tener que pagarla. Vamos a decir, Daniel va a pagar la cuenta para que sus padres no tengan, no tengan que pagarla. Usamos el subjuntivo porque es una acción que todavía no se ha realizado. Sí, está dentro de la probabilidad que se va a realizar todavía, a diferencia de si yo digo, ellos no se van a ir a sus casas hasta que no dejar de nevar, de aquí ¿Okay? hay una, una negación, ellos no se van a ir a su casa hasta que no, una frase adverbial, Dejar de nevar, vamos a decir, ellos no se van a ir a sus casas hasta que no deje, hasta que no dejen de, ne de negar. Bueno, tenemos oraciones negativas. No, no, aquí hay dos. Usamos subjuntivo y es una acción no realizada porque, digamos, la, la acción es que deje de nevar, pero todavía está nevando. Por eso lo consideramos como una acción no realizada. Tres. Ellos podrán usar mi coche cuando ellos realmente necesitar. Bueno. Usamos subjuntivo. Es una acción no realizada. Ellos podrán. Un futuro. Ellos podrán usar mi, usar mi coche. Cuando ellos realmente lo necesiten. Cuando ellos realmente lo necesiten. Una vez más subjuntivo. Una acción no realizada. Cuatro. Ella vino aunque. Otra de las frases que vimos. Ella vino aunque estar nevando mucho. Aquí decimos vamos a el tiempo imperfecto el muy indicativo y una acción ya realizada ella vino porque es un pretérito aquí ella vino ya es una acción que pasó ella vino aunque estaba cuando hago imperfecto me refiero a este a este estaba aquí hay un pretérito aunque estaba nevando mucho continuamos con el ejemplo número 5 nosotros podemos comprar los camarones en caso de que mi papá no poder hacerlo. Nos va a quedar, nosotros podemos comprar los camarones en caso de que mi papá no pueda hacerlo Bueno, aquí tenemos el modo subjuntivo porque es una acción no realizada todavía Entonces vamos a usar el subjuntivo Número 6, dice yo apagué el televisor después de que el niño se dormir nos va a quedar, yo apagué el televisor después de que el niño se durmió. Aquí yo apagué el televisor, es un pasado, un pretérito, la acción ya se realizó y vamos a poder usar el indicativo. Yo apagué el televisor después de que el niño se durmió. 7. Dale dinero a Pepe para que comprar unas hamburguesas. Vamos a decir dale dinero a Pepe para que compre unas hamburguesas. Usamos subjuntivo porque es una acción que aún no se ha realizado. 8. Yo voy a la fiesta con tal de que no llover mucho. Subjuntivo, vamos a decir, yo voy a la fiesta, este es un presente, con tal de que no llueva. Aquí tenemos el subjuntivo, llueva mucho, con tal de que no llueva mucho. Muy bien, 9 decimos en caso de que mi novio o mi novia llamar dile que ya vuelvo que no me demoro mucho vamos a decir en caso de que mi novio o mi novia llame dile que ya vuelvo que no me demoro mucho usamos el subjuntivo es una acción que aún no ha pasado no se ha realizado 10 tan pronto como tú terminar el trabajo te pago vamos a decir tan pronto como tú termines es subjuntivo tan pronto como tú termines el trabajo te pago modo subjuntivo es una acción no realizada 11 Nidia cuando tu mamá llegar dile que me devuelva la llamada vamos a decir Nidia cuando tu mamá llegue ese es un subjuntivo porque la acción no se ha realizado cuando ella llegue dile que me devuelva la llamada 12 ellos irán al festival con tal de que no nevar mucho, dice ellos irán al festival con tal de que no nieve mucho con tal de que no nieve, modo subjuntivo ya que es una acción no realizada, muy bien amigos antes de terminar quiero hacer digamos un resumen muy particular de estas expresiones que vimos relacionadas con las cláusulas adverbiales, estas cláusulas adverbiales dijimos que van a acusar el uso del modo subjuntivo y ellas son sin que, para que, a fin de que, con tal de que a menos que, antes de que, en caso de que entonces vamos a tener muy en cuenta estas que son cláusulas adverbiales y también vamos a tener en cuenta el cuarto grupo que fueron las expresiones que se utilizan con el modo indicativo o el modo subjuntivo dependiendo si eh, las expresiones mmm, expresan una incertidumbre o una duda y para estas dijimos que son hasta que cuando mientras que aunque como dónde después de que luego que tan pronto como y en cuanto entonces es importante hacer la diferencia entre estas expresiones que se utilizan con el modo bien sea con el modo indicativo, con el modo subjuntivo y con las cláusulas adverbiales que estudiamos en el día de hoy. Bueno amigos, eso sería todo por el día de hoy. Hemos llegado al final de la clase número 9 relacionada con el uso del modo subjuntivo en español. Una vez más les recuerdo que por favor se suscriban al canal que es totalmente gratis. Por favor comenten y compartan. También quiero que me regales un like o un me gusta si esta clase fue de tu agrado. Y por favor recuerda activar la campana de notificaciones para que te des cuenta, te llegue la alerta cada vez que subamos una nueva clase. También puedes imprimir el material de este PowerPoint. Aquí abajo en la caja de descripciones te dejo un link o un enlace que es un documento de PDF en una cuenta de Dropbox. Bueno, si tienes alguna dificultad con eso, mándame un correo a rjoven66 @gmail .com y me dices qué material necesitas, bien sea de esta clase o de cualquier otro tema del canal y con mucho gusto te lo hago llegar. También quiero dejarte mis redes sociales, tengo un canal de español en YouTube, en Facebook, y en Twitter y mi canal de inglés también en las tres plataformas. Bueno, agradecer mucho el privilegio de tu tiempo que me das para asistir a esta clase y espero verte en una próxima lección relacionada con el uso del subjuntivo, que es un tema muy interesante. Hasta pronto, amigos.